por una apófisis, que como tiene forma de gancho, esta que está acá, se llama apófisis uncinada o unciforme, según el texto que busquen. Unci es gancho, y forme es en forma de gancho, y por eso es que va conectada por la costilla posterior y le da rigidez. Y esas costillas vertebrales, que son las que nacen directamente del notario, se unen con las costillas externales, que nacen de dicho hueso. El esternón en las aves es muy grande y tiene una proyección que se llama, que le llama quilla. Y esa quilla en animales muy jóvenes desaparece. Por ejemplo, miren este pobre bicho, yo creo que me lo mataron y hasta ahora estaba creciendo. No tiene el cartílago. Y ese cartílago lo pierde. Usted compra un pollo a la un pollo asado y se come la pechuga, ¿cierto? Y La mitad la encuentra con cartílago. Pero si usted compra un tamal... ¿Qué gallinas usan para hacer taquita tablera? Sí, no, sí. <ríe> bueno sí, como dice ella. ¿sí? Pero eh, <tose> la gallina vieja, buena. Esa es en otro contexto. <ríe> Me disculpa más filoso, bueno, no en los... sé. Entonces mira acá y esto es una gallina muy vieja, joven, vieja, mire que está completamente Osificada, ¿cierto? Esa es la pechuga y la pechuga entonces es, eh, está conformada por una base ósea. Yeah.